Wow, qué voy Todo. Absolutamente todo. Mucho pedaleo que? Sí, mucho. Muy duro. Muy bien, muy bien. Muy física. Mucho pedal. Mucho, mucho. 10 oh, yes. a todos los proveedores que se animen a venir, que entre todos ayudemos a crecer este deporte, que más marcas se unan y que no, que, que se sumen bastante. Es muy buen deporte, muy buen evento. Yeah